De la UNESP, eh, represento aquí el Programa de Desarrollo Territorial en la América Latina y Caribe. Soy brasileña y un gusto coordinar esta sesión de experiencias, que, en que vamos a contar en este Foro de Derecho a la Educación con eh, personas que representan diferentes instituciones y países. Entonces, me gustaría llamar para compor la mesa. Davis eh, Gruber Sansolo, coordenador do programa de pós-graduação em desenvolvimento territorial na América Latina e Caribe, que representará o professor Bernardo Mansano Fernandes. Também, eh, Lina Marcela Moura. pela Universidade Veracruzana, México. Eh, Rosana Cevalo Fernandes, representante do MST. E, por fim, Rodolfo, representante do CNTE México. E depois... África, ah. Como que Ok. Así ah, sí, sí, sí, sí también justifica sí. sí. sí. sí. sí. la defensa y al centro. Muy bien. Eh, entonces con la mesa eh, compuesta vamos eh, creo que sea importante presentar cada uno de ellos y también agradecer la coordinación uh, Cybele, Nora, uh, y a Sibeli, Nora y los tres los tres GTs que están aquí representados. Eh, en la tarea de coordinar y organizar este foro, el foro Derecho a la Educación, Políticas Públicas y de Desigualdades Educativas. Por la mañana tuvimos dos actividades muy eh, enriquecedoras para el debate eh, y ahora tenemos una mesa de experiencias, un poco distinta de las anteriores por ser justo una mesa en que eh, nuestro objetivo es cambiar experiencias entre los distintos países. Entonces, para compor la mesa, debido a la COVID, la programación que se presentó eh, fue un poco cambiada, porque todos nosotros sabemos cómo están las condiciones sanitarias y algunas personas eh, no pudieron venir debido a la pandemia. Entonces, eh, para empezar... Tendremos eh, 20 minutos para cada uno de los ponentes. La secuencia es la misma, Davis, Lina, Rosana y el eh, profesor Rodolfo. Eh, creo que es importante presentar cada uno de ellos. Uh, de acuerdo con la presentación. Uh, Davis es coordinador, coordinador del programa de posgrado posgrado en desarrollo territorial en América Latina y Caribe, eh, donde se encuentra la cátedra de la UNESCO de Educación del Campo, y es un programa que tiene una propuesta vinculada a los movimientos. Entonces, Davis, tienes la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Permiso por sacar la tapaboca. Y en primer lugar, agradecer a Silvia por la invitación, de última hora porque el profesor Bernardo no puede estar presente y es un honor representarlo acá en esta mesa. Como, como dijo Silvia, yo soy el coordinador del programa de desarrollo territorial en la América Latina y Caribe de la Universidad de Estado de São Paulo, UNESP Uh, es un programa muy especial al cual nosotros tenemos un gran honor de participar. Yo soy su coordinador, Silvia trabaja conmigo, eh, vicecoordinadora, y el programa existe en parcería con la Escuela Nacional Florestan Fernández, que es dirigida por Rosana, que está acá en la mesa, que es una escuela que van bon, bon a saber de movimiento de los trabajadores y entera eh, en Brasil. Bueno, la eh, eh, yo tengo una presentación que no es la más uh, uh, actualizada, pero uh, era, era lo que lo tenía para uh, amparar mi presentación. Entonces pueden ver que uh, el programa de desarrollo, de desarrollo territorial en América Latina y Caribe Está sediado en el Instituto de Políticas Públicas y Relaciones Inter Internacionales, que es un instituto donde hay dos programas, el nuestro y un programa de posgrado en Relaciones Internacionales. Y con parcería, entonces, socios son la UNESCO, la Cátedra, la Vía Campesina. Bueno, y llamamos el programa eh, como el programa territorial. Es un programa vinculado a área de geografía, y próximo... Ah, no, el perdón. Apoyas. Enfrente. enfrente. Opa. ¿No? A ver. Creo que acá. ¿Aca? Para pasar esto. Mm, creo que no. Creo que... No. Ahí sí. Bueno. Entonces, eh, perdón, está en portugués, pero uh, no había preparado para esta mesa. Entonces la tradición de la UNESP en investigación, ensino, extensión, sobre la cuestión, cuestión agraria en los campus de Presidente Prudente. La universidad es una universidad multicampi. Tenemos 24 campus en el estado de São Paulo y este campi es el interior de São Paulo y en nuestro programa está la sede es en la ciudad de São Paulo, la capital. Uh, bueno, Ahí tenían núcleos de investigación sobre la reforma agraria, uh, que es NERA, y el Centro de Estudios de Geografía del Trabajo. Pasando porque hay muchas cosas aquí. Bueno, en 2007 eh, se construyó un, un programa especializado en, para los trabajadores enteros en geografía, en grado de geografía. A partir de este programa de grado, uh, se propusieron con apoyo del, del gobierno federal de, una, de becas pa, uh, para uh, de, de, de, de la reforma agraria de apoyo a la reforma agraria. Se empezó un, una, una clase en 1911, 2011 y que todavía uh, se ha desarrollado en presidente prudente. E, uh, efectivamente, en 2013 se empezó en nuestro programa en la capital. Pasando. Bueno, La creación del territorial fue, eh, fue creada por profesores, por maestros de la UNESCO y e e, indicados por la Vía Campesina, que son socios de la Escuela Nacional Florestan Fernández. Uh, la propuesta na, eh, nació de, una, de la universidad. Y la articulación con los movimientos camponeses, de, camp de campesinos. Esta es una característica importante de nuestro programa, que eh, nuestros alumnos, todos nuestros alumnos, son oriundos de los movimientos so que llamamos socioterritoriales. Eh, sobre todo campesinos, pero también eh, movimientos originarios de indígenas, quilombolas y otras comunidades que llamamos en Brasil de comunidades tradicionales. Bueno, en mayo de 2013 se empezó la primera turma. Y lo principal objetivo, producir conocimiento sobre el desarrollo territorial en la América Latina y el Caribe en diálogo con los movimientos sociales. Esta es una característica importante porque estamos, ten, tenemos como objetivo uh, una perspectiva episte, epistemológica eh, de construcción de conocimiento en diálogo con los movimientos, porque comprendemos que el resultado de este proceso de construcción de conocimiento tiene que ser una nueva propuesta de desarrollo terri territorial en una perspectiva paradigmática contraria al, a la perspectiva que propone un territorio que hoy estamos viviendo, como todos saben, Desarrollada de una perspectiva capitalista. Entonces, es una perspectiva contrahegemónica del punto de vista del proceso de construcción del conocimiento. Bueno, hasta 2017 teníamos tres líneas de investigación: campesinato, capitalismo y tecnologías, ambiente, sustentabilidad y territorio, educación, salud y cultura. En 2017 hicimos una reforma y hoy tenemos tres líneas, que la primera se continuó la misma, campesinato, capitalismo y tecnologías, pero a, a partir de 2017 varias, varios temas de investigación uh, uh, fueron concentrados en una discusión sobre la soberanía alimentaria, entonces uh, uh, cambiamos esta línea para soberanía alimentaria, medio ambiente y salud. Y la última, que es territorio, educación y cultura. Bueno, estos son algunos criterios para que uh, los alumnos entren en, en nuestro programa. Uh, bueno, hacen una prueba de lengua extranjera, prueba de conocimientos, uh, eh, tienen que presentar un proyecto de investigación y un memorial de su actuación en los territorios donde viven. Entonces, este es un proceso que uh, dialogamos para saber si ellos tienen, primero, una legitimidad para entrar en, en nuestro programa, uh, representando sus movimientos, representando los problemas territoriales donde viven. Entonces, apresenta un memorial donde discutimos con ellos uh, sobre su historia personal. Y ahí tenemos ahí una relación, ¿qué, qué tipo de, de alumnos esperamos, qué perfil? Que tengan relaciones o orgánicas con los movimientos, o académicas, muchas veces son alumnos que estudian los, los problemas que viven los, los movimientos, pero no solamente que es, hacen un extrativismo de, de, de, de conocimiento sobre los movimientos, pero que tengan una relación Uh, demostrada por su proceso de investigación, o que trabajan en algunos órganos públicos que tienen relaciones con los movimientos sociales, por ejemplo, uh, con los indígenas. Ten tuvimos uh, uh, algunos uh, representantes de, uh, uh, de órganos públicos que trabajan con indígenas. Bueno, este es un proceso solo para comprender ¿no? el proceso cómo, cómo se da y una fase preparatoria muy interesante, es un, un proceso eh, desarrollado por, por la escuela Florestan Flore, Flore Fernández, donde eh, ellos invitan los movimientos sociales a un seminario de preparación para presentar en sus propuestas de investigación a nuestro programa. Entonces, son invitados profesores de nuestro programa para ir a la escuela, para dar seminarios, eh, para enseñar a ellos a preparar en proyectos, que, porque muchos son campesinos y no saben preparar un proyecto académico, aunque sean uh, uh, originarios, ya, ya tenían participado de, de un curso de grado, pero uh, la principal actividad es vinculada al campesinato y no tiene una tradición académica, por eso necesitan un apoyo de preparo para entrar en el posgrado. Entonces hay una fase preparatoria, después el proceso selectivo y después que iniciaron el proceso, eh, desarrollaron sus... Uh, uh, sus clases, hay un, un tiempo que se llama pre-cualificación, que es también un seminario donde es preparado por la escuela junto con los alumnos para que compartan su uh, uh, desarrollo de investigación, el inicio de la investigación. Entonces, para que ellos mismos puedan compartir con el colectivo uh, el estadio de desarrollo de su investigación con la participación de los alumnos en el proceso de diálogo sobre cada una de, uh, de las eh, investigaciones que están siendo desarrolladas. Después, bueno, la defensa de, de la lo que llamamos de cualificación, que es un, una especie de, de, de, de defensa uh, de su trabajo intermediario antes de ir a la defensa final, que se da en 28 meses. Bueno, aquí la pandemia nos enseñó muchas cosas. Dos años que mantuvimos, mantuvimos uh, eh, las clases, pero en formato virtual. Entonces, el desafío de la comunicación fue muy grande porque hay, porque hay alumnos que no tienen, por, por ejemplo, acceso fácil a Internet. Hay alumnos que no tienen ordenadores particulares y, y no tienen cómo accesar a uh, uh, a una pantalla buena para, para se comunicar. Entonces, eh, participaban con celular. Entonces, fue un gran desafío y espero que no, no tenemos que volver a, esta, a este formato de, de, de enseñanza, pero teníamos que mantener uh, continuando porque estamos siempre como, no sé cómo se, se habla en, en español, un alvo, un, una mirada uh, eh, que no podemos no, a presentar frágiles di diante de la estructura académica. Entonces, optamos en continuar la, las, las, las clases. Bueno, y pienso que tuvimos algún suceso. Y ahora volvemos. Cinco minutos. Bueno, algunas disciplinas que tenemos, las clases que tenemos, metodología, geografía, economía política, bueno, ahí son las clases, son informaciones que creo no no sea tan importante ahora, uh, acá tenemos... Ah, hay una cosa interesante. Uh, cada turma de nuestro, uh, uh, nuestro programa, ellos uh, eligen un nombre para representar el colectivo. Siempre son nombres importantes desde el punto de vista o de la geografía más crítica o del, do, de los movimientos críticos y sociales en la América Latina. Entonces, tuvimos ahí... José Carlos Mariátegui, la primera turma, Manuela Sáenz, la segunda turma, Orlando Valverde, que fue un gran geógrafo brasileño, la turma Tecoja Tecoja en guaraní, que es decir uh, lugar de vivencia, territorio, algo así, Daniel Viglietti y ahora, uh, bueno, Ana Primavesi, y tenemos más dos turmas que no tienen nombre ainda. Perdón, voy a encerrar mostrando solamente un, un, un mapa. Puede poner el otro, por favor. Ah, y bajas hasta el mapa. Se sí, puede. Puede bajar, porque este no es PowerPoint. Y ahí voy a encerrar. Estos son los proyectos de investigación, la estructura física en, en el instituto. Puede ir, por favor. Más, más. Puede ir hasta llegar al mapa, ahí la Escuela Floresta Fernández que no está. Puede ir, puede ir, puede ir hasta el final, donde va el mapa, puede ir... Esto, ahí. Uh, estos son los países eh, de donde vienen nuestros alumnos. Entonces, tenemos alumnos de prácticamente eh, muchos países de, de, de, de América del Sur, eh, y prácticamente de todos los estados de Brasil. Entonces, tenemos una gran abrangencia territorial y tenemos ahí un gran desafío también, que es este diálogo con los movimientos sociales. No es simple, pero es algo que tenemos un objetivo en común, que es uh, la cualificación en la investigación de una otra perspectiva epistemológica a ser construida por los movimientos sociales junto con la universidad. Listo. Obrigado. Gracias. Gracias, Davis, por su presentación y por su, la gestión del tiempo. No, está cierto. Eh, ahora... Presento a favor. Mi... Sí. Lina Nora, maestra en educación para la interculturalidad y sustentabilidad por la Universidad Veracruzana y licenciada en ciencias sociales por la Universidad Distrital de Bogotá. Tiene experiencia en las áreas de educación y defensa jurídica del territorio con énfasis en educación popular y ambiental. Trabajo principalmente en las siguientes temáticas, co-diseño y desarrollo de metodologías participativas y propuestas pedagógicas curriculares, aprendizaje social y territorialidades, y traducción jurídico-pedagógica. Es integrante del Grupo de Investigación en Nación eh, Acción Socioecológica, RIACE, de la Colectiva Territorios de Paz, que es un equipo de acompañamiento a comunidades campesinas en procesos socioeducativos de la ecoregión de Sumapaz, Colombia. Y es colaboradora del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Senda, en ejercicios educativos de investigación a son colaborativa. Muchas gracias, Silvia. Eh, ¿Me puedes ayudar, por favor, con la presentación? Gracias. Bueno, buenas tardes para todas, para todos, para todes. Bueno, pues eh, les voy a compartir una experiencia de justamente investigación, acción colaborativa realizada con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que titulamos Co-Construyendo una Comunidad de Aprendizaje para la Defensa del Territorio. Bueno, entonces eh, contarles eh, que el SEMDA pues, es una organización eh, que se dedica a la defensa jurídico ambiental de los derechos a la protección y armonización pues, del sistema normativo, eh, y, pues, eh, o sea, ¿por qué pensar en términos de realizar una comunidad de aprendizaje cuando, pues, esta, esta organización, que es una organización no gubernamental, trabaja principalmente, pues, con abogados y abogadas? Entonces, eh, eh, hay como todo un contexto. A ver esto. Ya. Eh, tenemos dos antecedentes claves. Eh, para poder decir, bueno, vamos a empezar a realizar comunidades de aprendizaje. Por un lado, un proyecto de fortalecimiento de capacidades pues, jurídico-ambientales para la defensa del territorio en el sureste del país eh, y otro proyecto sobre la construcción pluricultural y el reconocimiento jurídico de los territorios ancestrales en México. Y pues estos son antecedentes clave porque el SEMDA como organización empieza a dar un paso más allá, de eh, formación jurídica a jueces, abogados, abogadas, y se empieza a pensar el acompañamiento también a las comunidades que están haciendo los ejercicios de defensa territorial. Entonces, eh, pues esto fue un reto y es un reto todavía para el SEMDA, eh, porque pues, implica también un ejercicio de descolonizar el derecho, de pensar que pueden haber unos ejercicios interculturales que podemos aprender en colectivo. Bueno, pues de manera como eh, general, pues nos ubicamos en unos contextos de pues extractivismo en América Latina, extractivismo pues acá en México y particularmente identificamos también un tema del de, eh, extractivismo en los lugares donde se pues iba a realizar y donde se está realizando porque es un proceso pues que todavía está en marcha eh, eh, acá en México. Entonces, eh, para ello hicimos… Eh, previamente recogimos datos de 300 procesos formativos y los englobamos como para entender justamente que los procesos formativos y de educación popular muchas veces se pueden dar como talleres, como encuentros, como foros, como escuelas, como comunidades, entonces a partir primero de pues recopilar toda esta información, cruzar variables, tener también como una base y una información de procesos formativos de defensa del territorio que se estaban dando en América Latina y particularmente acá en México y de de esa manera poder tener como una base de, y empezar a proponer cuál sería como el formato que queremos utilizar y que mejor se pueda adecuar a, eh, pues, al ejercicio que queríamos realizar de coaprendizaje. Bueno... Eh, Rápidamente, pues unas perspectivas teóricas y epistemológicas de la comunidad de aprendizaje, pues partimos de una crítica eh, a la separación de saberes, ¿no? de pues decir, como la modernidad nos ha dicho que solamente en espacios formales y solamente hay ciertos conocimientos, entonces bueno, hacemos un ejercicio de… Eh, entender desde dónde aprendemos, la crítica, posicionamiento pues epistemológico, político de nuestras prácticas, empezamos a indagar sobre comunidad de práctica y comunidad de aprendizaje y cómo se diferenciaba este, este tema, la defensa integral del territorio, cómo se concibe la defensa integral, eh, cuáles son las territorialidades que ejercen también personas que defienden territorios que no habitan, eh, pensar también alrededor de las ontologías territoriales y apostarle también a la comunidad de aprendiz con un enfoque intercultural. Bueno, en términos de pues, lo, lo metodológico, y acá es como en lo que quiero centrarme, eh, pues tuvimos eh, un método eh, principalmente pues, eh, mixto, inductivo, de inferencia de categorías, unos enfoques de eh, IAP, enfoque intercultural, y el último que es en el que quiero pues, contarles es la sistematización interpretativa crítica. Eh, que esto pues nos lleva a eh, poder entender cómo se va dando el tejido del de el el, coaprendizaje en esta coinvestigación. Entonces, pues la sistematización interpretativa crítica es una metodología de investigación para poder detenernos un momento en todo lo que muchas veces hacemos como movimientos sociales, para reflexionar y pues entender que desde de, de, al sistematizar nuestra experiencia se da una producción de conocimiento y a partir de esos conocimientos y saberes que podemos aprender. Entonces, eh, bueno, hay unos autores, Barragán y Torres, que proponen como unos pasos para entender este ejercicio de sistematización interpretativa crítica y lo que hacíamos nosotros era pues ver cómo podíamos identificar eso también en la cronología de pues el proyecto y de la investigación que estábamos realizando. Eh, empezamos con eh, la definición de las preguntas o los ejes de sistematización de la experiencia y allí pues, nos preguntamos sobre tres ejes, el pedagógico y el educativo, la defensa del territorio y los sentires y prácticas. Entonces, cada una de estas preguntas que están en los ejes, pues era lo que nosotras y nosotros queríamos indagar al realizar esta investigación en acción colaborativa. Bien, y eh, pensando en eh, pues uno, un, pues uno digamos, de estos pasos, de esos ineludibles que nos propone esta metodología de investigación, de sistematización de experiencias, es hacer la reconstrucción narrativa de la experiencia, es decir, responder a la pregunta ¿qué hicimos y cómo lo hicimos? Entonces, en este ejercicio de ¿qué hicimos y cómo lo hicimos? Eh, pues lo representamos eh, en esta como espiral ascendente de de reflexión, acción, reflexión transformadora, práctica transformadora. Entonces, eh, si se fijan, pues tenemos como unos ejes, eh, por ejemplo, planeación de acuerdos, la recopilación de experiencias de estos procesos formativos que les mencioné, cómo fuimos haciendo el diseño de contenidos, pero todo un ejercicio, pues, de ir haciendo, reflexionando, volver a hacer, ¿no? O sea, cómo, y cómo podemos, en los ejercicios que hacemos, pues, reales de nuestra práctica, unir esto de la teoría y la práctica. Bien, entonces lo que les va a compartir son algunos resultados de esta colaboración que, eh, que se realizó. Entonces, primero tuvimos estos ejes de eh, interpretación y a partir de estos ejes de, de la reconstrucción de la experiencia, se hacen unos ejes con el método de inferencia de categorías y de toda la reflexión y los diálogos que fuimos eh, teniendo, de los ejes de la interpretación de la experiencia. Entonces, eh, ya interpretando la experiencia, es decir, cuando hacemos el ejercicio de parar y de, de ver cuál es la producción de conocimiento que estamos generando nosotros con, eh, con este ejercicio, pues encontramos los aprendizajes colaborativos eh, y pues allí como una, una serie de hallazgos, ¿no? el uso de métodos mixtos, los encuentros pedagógicos, la experiencia con las personas defensoras eh, de los diferentes lugares metodologías participativas que logramos co-crear, un caracol de estrategia integral, unas duplas jurídico-pedagógicas, que ahora les contaré un poco, eh, el enfoque intercultural, ¿no? todo un debate que se da a, a, al interior de esta organización, que como les mencioné al, al principio, pues hasta ahora está caminando hacia estos ejercicios de pensarse también el derecho intercultural, de descolonizar el derecho, ¿no? de poder hacerlo en construcción junto con las comunidades. Eh, pues la defensa del territorio, eh, del territorio, no, la defensa y el cuidado de la vida como práctica eh, y entender también al semda como una comunidad eh, de práctica. Eh, bueno, eh, les contaré rápidamente, uno de los debates que tuvimos era, bueno, cómo podemos compartir herramientas jurídico-administrativas con las comunidades, ¿no? es decir, cómo llevamos lo legal a lo comunitario, que pues no es una pregunta que surgiera de nosotros como organización, sino pues de ya los años en los que viene el SEMDA acompañando diversas organizaciones, y pues hay como todo un reto allí de cómo podemos hacer este ejercicio como de traducción jurídica y para poder brindar pues unas herramientas que sean adecuadas para la defensa territorial. Entonces planteamos una estrategia integral, que pues la, la, la visualizamos también como una espiral, en la cual pues tenemos como los componentes más grandes de la comunidad de aprendizaje, ¿no? como de este proceso de coaprendizaje y de coformación que es pues, la documentación de casos y de experiencias, las estrategias de organización, eh, cómo podemos también polinizar las estrategias en los diversos territorios, herramientas de comunicación y herramientas jurídico-administrativas. Y el reto era pensar esa estrategia integral, cómo también la, pues, la aplicamos en la, ya en la planeación de cuando estemos trabajando con las comunidades. Entonces acá, por ejemplo, es uno de los programas, hasta el momento hemos realizado dos comunidades de aprendizaje con personas defensoras de eh, la bioregión del Golfo de México y con personas de la península de Yucatán, actualmente estamos en el proceso de eh, convocatoria para la bioregión centro de, de México, entonces, ¿cómo ponemos esta estrategia integral de defensa del territorio que la concebimos desde eh, pues una espiral, desde reflexionar, hacer, volver a reflexionar?, en el programa, ¿no? O sea, como, y que el, este programa no estuviera como visto de, que si primero vamos a dar, eh, por ejemplo, el tema de solicitud de acceso a la información y luego vamos a dar el amparo jurídico y los temas de comunicación, pues pensar que los procesos, o sea, el proceso formativo de la misma manera como aprendemos, pues es en espiral, es integral y no es como que tenemos un módulo y luego otro módulo y entonces como que vamos así aprendiendo. Entonces, bueno, el reto, ¿no?, de poder realizarlo de esta manera. Eh, y les comparto también otro de, pues de, de, de los hallazgos, y es entender el aprendizaje situado que se da en el SEMDA, en tanto una comunidad de práctica, eh, pues a partir de indagar los componentes de la teoría social del aprendizaje, eh, de práctica, comunidad, identidad y significado, a través pues de las voces del de, eh, equipo motor, ¿no? que es pues con las personas del SEMDA, principalmente todas abogadas y eh, junto con otra compañera pues, eh, pedagogas, indagar cómo estos componentes de la teoría social del aprendizaje se dieron en la construcción de esta comunidad de aprendizaje. Entonces, logramos encontrar, por ejemplo, pues el aprendizaje como hacer, ¿no? Entonces, aspectos como eh, las reuniones, los talleres internos, el ejercicio de preguntarme, preguntarnos, preguntarles, eh, aprender desde la horizontalidad y, bueno, pues, eh, hay lo que se puede leer, que no me voy a tener en, e en ello, pues es a través de las voces ¿no? de, de las personas que participan en este ejercicio de co-diseñar la comunidad de aprendizaje, en el aprendizaje pues como experiencia, los aprendizajes colaborativos y los diálogos de saberes y vivires, eh, en el aprendizaje como devenir, ¿no? que tiene que ver con el tema de la identidad, pues cómo, eh, o sea, cómo se hacen ejercicios de coaprendizaje y cómo nos fortalecemos, y eh, finalmente en eh, el aprendizaje como eh, afiliación, entonces bueno, pues para caminar juntos y juntas y tejer desde la juntanza, ¿no? que fue como los aspectos que logramos nombrar, eh, por ejemplo, eh, generar una, una, unos lineamientos, unas estrategias de metodologías participativas, de las dinámicas, de cómo íbamos a realizar pues, cada uno de los componentes que les, que les compartí. Eh, y pues finalmente, lo que... Pues lo que les quiero compartir es que esta experiencia que, pues como les digo, empezó en el año 2020, hicimos primero todo el ejercicio de codiseñar contenidos, metodologías, módulos de pensar el ejercicio de eh, lo jurídico, lo pedagógico… Pues, y que aún pues, estamos en curso, todavía nos quedan otras tres comunidades de aprendizaje, nos ha llevado a pensar eh, cómo construir puentes y ríos de colaboración entre las academias y las luchas territoriales. Entonces, utilizar esta metáfora de los puentes y ríos, es decir… Claro, a veces construimos un puente para ir de un lugar a otro, ¿no? O sea, como voy de mi lugar de práctica, desde mi saber epistémico, y me traslado a otro lugar y generamos pues diálogos de saberes, ¿no? Pero luego yo regreso otra vez, como paso por el puente y regreso a mi lugar de práctica mi lugar de enunciación. Entonces, decir que a veces no es suficiente tender los puentes y pasar por los puentes, sino atravesar el río, ¿sí? impregnarnos, mojarnos, generar diálogos de, de vivires y regresar pues, de una manera transformativa también en cada una de nosotras. ¿no? Y eso pues, es un ejercicio que pues, venimos haciendo con estos abogados, estos abogados, en el decir, pues estos ejercicios de coaprendizaje, de coformación, de pensar la descolonización del derecho, pues nos cuestionan las certezas que teníamos como abogadas, como abogados, nos cuestionan las certezas que teníamos de entender, por ejemplo, qué entendíamos por educación, qué entendíamos por aprendizaje y pues que hay que seguir generando pues estos puentes y ríos entre… Eh, pues las academias, que son varias academias, no varios tipos de academias, y estas luchas territoriales. Entonces, bueno, pues dejo por ahí para que podamos luego seguir con el diálogo. Ah, muy bien. Gracias. Gracias. Lina. Agradezco también tu eh, presentación y sobre todo su eh, organización y gestión del tiempo. Eh, ahora pasamos la palabra a Rosana, Rosana, Rosana para nosotros eh, no Brasil. Uh, Rosana Fernández, dirigente nacional de MST, pedagoga, especialista en educación del campo, maestra eh, en desarrollo territorial na, por el programa de eh, desarrollo territorial en América Latina y Caribe, eh, doctoranda. Eh, en Educación, eh, pela Unicamp, por la Unicamp, Universidad de, de Campinas, y Coordinadora General de la Escuela Nacional Florestan Fernández, del MST. Buenas tardes. Yo voy a hablar en português. ¿Eh? Acho que hay otros brasileiros y brasileiras aquí. Ah, que bueno! E, e Lula é presidente. Somos do Movimento Sem Terra do Brasil, o MST, reconhecido por esta simbologia, esta bandeira do MST, que identifica uma organização camponesa que está através de várias formas de lutas, organizando o povo sem terra no Brasil há 38 anos. Talvez seja uma das histórias de resistência maior que temos no nosso país, do ponto de vista de enfrentamento permanente às políticas de governos, né, de, governos de estados e também do governo federal, a cada período, conforme vai tendo a recomposição, as eleições que vão definindo tais governos. É, inicio falando disso para situar onde está a Escola Nacional Florestan Fernandes, de onde que ela surge e qual a sua intenção política e pedagógica porque o MST ele está organizado em todo o território nacional brasileiro, e o Brasil é um país imenso, e nós estamos em 24 estados, de 27. Apenas três estados não têm a organização do MST. E nesses 24 estados, nós temos aproximadamente 350 mil famílias que já conquistaram o seu pedaço de terra através da luta organizada do Movimento Sem Terra. Sabemos que não é só o MST que luta pela terra no Brasil. Né? Temos mais de 90 movimentos organizados né, que fazem a luta pela terra, pela reforma agrária, enfim. Porém, o MST tem muito claro, muito entendido os seus objetivos, que são três objetivos principais, que é a luta pela terra. Né, nós temos milhões de famílias sem terra no Brasil, na condição né, é, é, compreendida institucionalmente, né, é, legislativamente, vamos dizer assim, com critérios né, que seriam passíveis de ter o seu pedaço de terra. Né, nós falamos de 4 milhões de famílias sem terra no Brasil, É, então, a luta pela terra, conquistar um pedaço de terra, é um, uma luta permanente das organizações camponesas. E o MST tem isso como um objetivo primeiro. Um segundo objetivo do MST, que é a luta pela reforma agrária, compreendendo que só a terra não é suficiente para que as famílias tenham condições de vida digna. É preciso que tenha um conjunto de elementos, que aqui estamos referenciando a um conjunto de políticas públicas, que possa assegurar as famílias que conquistaram a terra a sobreviver nessa terra. E aí estamos falando de recurso para investimento na produção de alimentos e a produção de alimentos saudáveis. Né? Nós temos como... É, a implementação né, da Reforma Agrária Popular, que é o programa que o MST foi constituindo e está consolidando, que é ter a agroecologia como base de produção de comida. Então, isso deve ser organizado, né, políticas públicas que dê conta que as famílias possam produzir nos territórios conquistados comida saudável. É, outro exemplo né, desse conjunto de elementos é a questão da educação. O MST, desde a sua origem, luta pela educação pública. E aqui nós estamos falando né, de uma disputa, tanto de ter uma infraestrutura de escola nos assentamentos, e tem todo um projeto de educação construída pelo MST, que possa né, estar dentro da realidade dos educandos, né, sejam crianças, jovens, adultos, é, e que vai se transformando isso numa perspectiva de um projeto maior de educação do campo para o campo brasileiro, com as articulações das outras organizações populares camponesas e também de universidades né, que aderem a esse projeto e contribuem na implementação desse projeto. Nós temos... Nos territórios do MST, dessas 350 mil famílias que eu disse, aproximadamente 1.800 escolas públicas de educação básica na, nos assentamentos, nos territórios camponeses. E nessas 1.800 escolas, nós temos aproximadamente 15 mil educadores e educadoras que estão trabalhando, do ponto de vista político e pedagógico, com as nossas, os nossos sujeitos, crianças, jovens adolescentes, adultos, enfim. E, assim, podemos né, elencar o que mais seria de elementos né, para a constituição, de fato, de uma reforma agrária. Daí podemos falar da questão da saúde, do sistema de saúde público, também nas comunidades, também da questão cultural, de lazer e também do ponto de vista né, da ocupação do próprio território conquistado, como que essas famílias estão se organizando né, do ponto de vista de infraestrutura nesses territórios. Então, esse é o segundo objetivo do MST, né, é a construção da reforma agrária e da reforma agrária popular, feita pelo povo camponês, pelo povo sem terra, que já tem dado exemplos, nesses últimos dois anos, visibilizou-se ainda mais... Esse, esse resultado da reforma agrária popular que o MST vem constituindo, que foi especialmente na ação de solidariedade, de distribuição de alimentos nas grandes periferias urbanas do Brasil. Distribuímos, ao longo desses dois anos de pandemia, aproximadamente 6, milhões, 6 mil toneladas de alimentos. O MST tem várias cooperativas de produção de alimentos e uma delas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é a produção do arroz orgânico, o arroz que foi distribuído em toneladas para as famílias brasileiras nesse último período, especialmente. Enfim, o terceiro objetivo do MST é a transformação da realidade brasileira. Nós falamos de um projeto socialista para a sociedade brasileira, nós acreditamos nisso ainda, nós não entregamos ainda a utopia Né, a esperança, a mística, como nós dizemos, né, que tudo já está assim e vai continuar sendo assim, né, e não temos força para mudar. Podemos não ter forças agora para mudar isso tudo, do ponto de vista estrutural, de uma transformação estrutural, porém, o nosso projeto continua no horizonte. Então, por isso, ainda acreditamos que é preciso manter as ações É, do ponto de vista da luta pela reforma agrária, pela terra, pela reforma agrária, mas também um conjunto de outras bandeiras que devem ser unificadas com toda a população brasi brasileira, com toda a sociedade brasileira, e, especialmente, com a classe trabalhadora. Aí temos um debate mais profundo, que não não vai caber aqui. É, quem é hoje a classe trabalhadora brasileira, por exemplo, já que não temos uma classe trabalhadora homogênea, né, vamos dizer assim, temos uma diversidade né, de, de classes né, dentro da classe trabalhadora brasileira, mas nós estamos entendendo a classe trabalhadora, né, como já nos ensinou o velho Marx, de que é quem vende a sua força de trabalho, quem coloca a sua força de trabalho para sobreviver, né, nas várias frentes que tem né, de formas de sobrevivência aí vendendo a força de trabalho. Então, nós temos essa perspectiva de articulação e de unidade né, a partir das organizações populares, a partir dos partidos políticos de esquerda também, da gente poder construindo esse projeto de transformação da sociedade brasileira, que, que estamos vivenciando do ponto de vista conjuntural, bastante difícil, né, no, aqui não, não precisamos é, dizer, né, um governo fascista, né, um governo que, que tem... É, aprofundado as crises, né? Crise econômica, política, ambiental, né? Tudo isso de valores, né? De humanidade, né? E que isso repercute muito no povo pobre é, do campo e da cidade no nosso país. Então, olhando para esses três objetivos do MST, o que é que o MST, né? Lá na sua história, em 1996 quando a Direção Nacional decide construir uma escola de formação política para a classe trabalhadora do Brasil, né, para a classe trabalhadora da América Latina e, nos últimos anos, para a classe trabalhadora do mundo, a partir das ações concretas que foram sendo colocadas para que a Escola Nacional Florestan Fernandes desse desse conta de processos de formação no num no processo né, de elevação da consciência, de organização, de reflexão sobre os problemas, como nós dizemos, né, as questões, os dilemas da humanidade, que está, de uma forma ou de outra, em todos os continentes. Porque o, o inimigo é o mesmo, né, é o imperialismo. Então, repercute de formas diferentes, mas é... Né, as características são as mesmas no sentido né, de que tem uma né, tem um tem um projeto né, construído para massacrar o, os povos do mundo então a, a escola nacional florestan fernandes ela é resultado né, de toda uma história que o próprio mst veio constituindo de formação desde a sua base acampamentos assentamentos na organização do, das ocupações de latifúndio, na organização das escolas né, e na luta pelas escolas públicas do campo, ela vem como o resultado desse processo e busca, então, construir processos de formação político né, que dê conta de formar militantes, dirigentes e quadros das organizações da classe trabalhadora do mundo numa perspectiva socialista. Aprendemos muito com Cuba, as experiências né, de formação cubana. Nós tivemos dirigentes do MST que estudou na escola de quadros do Partido Comunista Cubano, por exemplo. Né? Aprendemos com as experiências latino-americanas de resistência. Né? Nós temos né, aqui, o México tem muitas lições que nós, nós trazemos para essa para essa construção de um processo político-pedagógico que vamos implementando. Então, temos muitas referências na América Latina. E a escola, então, vai se constituindo esse lugar, esse território educativo de formação política para a classe trabalhadora do mundo. Nós temos né, a organização de um projeto político-pedagógico que é implementado no cotidiano da escola. Né, a escola existe há 17 anos... E, nesse período, né, já tínhamos uma base do projeto político-pedagógico, mas, 17 anos depois, muitas coisas já foram aprimoradas, muitas experiências já foram realizadas, e já né, aprofundamos questões que, no início, não, não estavam tão entendidas ainda para nós. É, temos as parcerias, né, assim como o professor Davis já apresentou aqui, o territorial é uma das parcerias, do ponto de vista É, de elevar o nível de escolarização da militância da classe trabalhadora e daí aqui mais específico no territorial a classe trabalhadora né da América Latina porque os países que compõem também é, o territorial assim temos outras experiências de né com outras universidades públicas né com graduação pós graduações enfim mas a nossa principal referência de parceria de unidade né de entender a função social da, da Escola Nacional Florestan Fernandes é com as organizações populares. Por isso, um dos principais critérios para estar num curso na Escola Florestan Fernandes é você ser parte de uma organização popular. Ninguém se inscreve por vontade própria, né? Por ser um indivíduo com vontade de estudar um curso na Escola Florestan Fernandes, você tem que estar vinculado a uma organização popular que seja de base, que seja pequena, não precisa ser nacional, não precisa ser latino-americano, mas tem que ser uma organização. Você tem que ter essa organização coletiva para você poder estar num curso, porque nós entendemos que o seu aprendizado num determinado curso tem que ter um retorno para um coletivo. Não pode ser apenas para ter mais um certificado no Lattes e né, dizer que fez um, um curso na Florestan Fernandes. Né? Tem que fazer sentido para a sua organização, para o seu coletivo, para a sua comunidade, né, com debates que interessem a esta comunidade. Então, esse é um critério assim né, de estar. E, na vivência, né, nós temos os cursos é, nacionais, os cursos latino-americanos e os cursos é, formais, que são as parcerias institucionais, e temos os cursos também é, que são debandados de organizações populares urbanas para com, com a escola. E nesses cursos, uma boa parte deles são dentro da pedagogia da alternância. Um período na escola, um período na comunidade. Né, esse período na comunidade não é férias, né, ao contrário, é o momento que vai se colocar aquilo que você aprendeu teoricamente em prática, né, numa relação com o seu coletivo e com a sua comunidade, como o próprio nome já diz. É, nessa perspectiva, né, no tempo escola, que é quando a, os estudantes estão na no espaço da escola, né, que é um espaço muito bonito, muito tem uma história, né, que não vou contar aqui, mas uma história da própria construção da escola, que foi trabalho voluntário, que foi feito campanha com Chico Buarque, com com Sara com Sebastião Salgado, né, para fazer campanha econômica para construir os prédios que nós temos lá, é, e a, o trabalho voluntário de carregar o cimento, né, de fazer toda a arquitetura que existe. Aqui já é uma lição, né, do que que a escola né, seria nessa nessa ideia, né, de ser uma escola da classe trabalhadora feita pela própria classe trabalhadora, né, não só pelos sem terra, também por, por eles, mas por todas as organizações que contribuíram de uma forma ou de outra. Então, nesse período que a, as turmas, os estudantes estão na Florestan Fernandes, no prédio, no espaço, no, né, no ambiente educativo da Florestan, nós implementamos pelo menos seis dimensões formativas, que nós designamos né, como um horizonte que todos os cursos na escola devem ter isso presente. Pode ter mais do que isso, e é importante que tenha mais, mas o um mínimo... São essas seis dimensões. Uma delas é o estudo. Né? Nós temos um programa de curso, nós temos uma bibliografia, nós temos educadores e educadoras, e aqui ressalto que os educadores e as educadoras da Florestan Fernandes, que são aproximadamente 500 companheiros e companheiras, que são dirigentes das organizações, seja do Brasil, da América Latina ou de outros continentes, professores universitários, contribui voluntariamente para estar dando aula nos cursos. Então aqui nós temos um programa, né, um, um cronograma, seja de uma semana, seja de 30 dias, seja de três meses, que é o curso maior que nós temos em tempo, né, dentro da escola. Tem é, rigorosidade, tem disciplina, né, tem biblioteca para pesquisa, tem, né, uma orientação do estudo. Então essa é uma dimensão. Se estamos indo para um curso, o estudo é imprescindível. Mas não é só isso que importa para nós. Nós temos a outra dimensão, por exemplo, que é a dimensão do trabalho. O trabalho, como princípio educativo, já nos ensinou bastante a pedagogia socialista, que não é apenas para subsistência, mas é também, mais de que o trabalho ele forma os sujeitos enquanto... Né, faz uma ação. E na escola nós temos, então, né, o trabalho distribuído entre os sujeitos que estão na escola durante um tempo. Vão lavar louça do almoço, né, da janta, vão limpar cozinha, refeitório, limpar banheiros, né, organizar a infraestrutura no período que está ali. Né, é uma forma também de contribuir, do ponto de vista econômico, já que nós não temos dinheiro para... Né, garantir esta parte é um trabalho voluntário também dos estudantes. Temos também é, a dimensão da organicidade. Organicidade é um termo né, que foi constituído aí na história do próprio MST, que é o jeito de fazer acontecer no cotidiano da escola as discussões, as reflexões, as decisões serem tomadas. Então, temos, né, além da coordenação da escola, além dos... Né, dos setores que estamos organizados na escola, nós temos também coordenação das turmas. Né, se tem algum problema, a turma tem que ajudar a encontrar a solução. Ninguém vai chegar dizendo que a solução é essa. Né, então, tem que abrir o debate reflexões desse jeito de participação né, orgânica num processo formativo. Temos também a dimensão da arte e da cultura. Né, nós gostamos, o povo brasileiro é um povo. Né, de muita alegria, de muita festa, né, de muita celebração, então também queremos trazer para o nosso processo formativo que eleve a consciência também dos nossos companheiros e companheiras a dimensão da música, né, a dimensão da dança, a dimensão das artes plásticas, a dimensão do teatro, né, mas que sejam críticos também né, diante do que a classe trabalhadora vivencia. Né. Então, a cultura popular né, elevada né, abaixo a cultura de massas que é muito forte também no território brasileiro e por último quase por último a dimensão da Mística né que nós falamos bastante disso né, o MST vivencia muito isso que é a celebração e as homenagens né que fazemos aos nossos mártires lutadores e lutadoras né que trazemos como referência para o nosso cotidiano hoje né aprendendo lições os legados que nos deixaram enfim, e um momento também de interação entre a coletividade que está na escola. Enfim. E, por último, a dimensão dos valores humanistas e socialistas, que é essa construção do novo homem e da nova mulher para uma nova sociedade em que nós estamos dando passos para a construção. Né? Nós não vamos esperar transformar a sociedade para depois nos transformarmos como sujeitos dessa nova sociedade. Nós precisamos ir fazendo isso concomitante. Né? Então, os valores capitalistas né? do individualismo, do egoísmo, né? dos ismos que nós, nós temos, devem ser alterados para o valor do companheirismo, da solidariedade, do respeito, enfim, e que isso tenha a ver com os sujeitos que estão vivendo nessa experiência, né? homens, mulheres, negros, indígenas, LGBTQIA+, enfim, as crianças. Né? Como que a gente constrói essa relação, essa vivência toda dentro do ambiente educativo que projeta é, quadros para a transformação social? Três minutos. E, já para finalizar, é, tudo isso está sustentado em pelo menos três, três pedagogias, né? na perspectiva do método materialista histórico-dialético. Nós temos é, como fundamento, né, como base teórica da nossa ação pedagógica, e que se desdobra, então, a partir né, do que nós temos aprendido é, com a pedagogia socialista. Então, temos muita referência nos pedagogos e pedagogas socialista, Macarenko, Pistracki, Grupiscaia, né? São referências no nosso fazer cotidiano. É, também fundamenta-se na educação popular e na educação popular com muita referência a Paulo Freire, né? Paulo Freire para o MST, né? Nas, na formação de educadores, educadoras das escolas públicas de educação básica, né? É bastante presente, né? E na Floresta Fernandes também, né? O, o próprio jeito de organizar, de discutir, de refletir, é, tem muito muita base na educação popular. E, por último, a própria pedagogia do Movimento Sem Terra, né, que é esse jeito como o MST, historicamente, foi construindo a sua luta e, ao mesmo tempo, formando sujeitos para essa luta e nessa luta. Ocupar um latifúndio forma muito, assim como... Estar numa sala de aula com um educador, uma educadora, forma também. Então, essa junção né, de pensar a teoria e a prática permanentemente juntos né, nos desafios que estão apresentados. Paro por aqui, daí, se tiver alguma questão, podemos seguir no diálogo. Muito obrigada. Obrigada, Rosana, pela brilhante. A apresentação... É, vou... Ah, assim? Mas, assim... bueno vou sacar aqui. graças Rosana, por sua apresentação. E agora passamos a palavra imediatamente, devido ao nosso horário. A sessão se encerra às 16h. Para o professor Rodolfo... deixa me apresentá-lo, por favor. Um, un minuto. Eh, profesor Rodolfo viene a representar el CNTE. ¿sí? Eh, Rodolfo Bautista García, docente en la Facultad de Economía de la UNAM, miembro de qualificação cualificación internacional eh, en defensa de la educación pública, el grupo Tiempos Modernos y del Movimiento Social Nuevo País, colaborador de la Central Continental de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Pública y colaborador del Proyecto Político-Cultural de la Sección 34 de la Coordinadoría Nacional de Trabajadores de Educación, CNTE, en Zacatecas. Un gusto recibirlo, por favor. Hola, muy buenas tardes. Eh, bueno, eh, yo vengo en sustitución del, del profesor eh, Rafael. ¿Sí? ¿Muy bajito? Ah, ok. Bueno, bueno, así. Ah, okay. Vengo un poco en representación del compañero Rafael Cervantes de la CENTE de Zacatecas. Eh, y, un, bueno, un poco mi exposición girará en torno a dos proyectos que se han venido sosteniendo de manera paralela que tienen que ver con la defensa de la educación pública y este, esta idea de la ampliación del derecho a, a la educación. ¿no? Eh, primero les voy a hablar un poco de la, la Coalición Internacional en Defensa de la Educación Pública, el cual ha sido un espacio donde confluyen eh, las distintas tendencias democráticas del sindicalismo educativo mexicano, eh, particularmente profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y profesores de las diferentes secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, lo que se conoce como la CENTE además de sindicalistas internacionales como profesores de la BCTF de Columbia Británica, profesores de Chicago, de Los Ángeles. Este espacio surge en 1993 ante la perspectiva de una profundización acelerada del proceso de comercialización y privatización de la educación pública en México, Estados Unidos y Canadá, y a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces, algo de lo que parte el proceso de la coalición internacional es un proceso de análisis de la educación de largo tiempo y que venimos sosteniendo como proceso de discusión cuáles son las tendencias privatizadoras en educación y cuáles son este, estas tendencias que se han venido transformando a lo largo de los años con, de políticas neoliberales en el país y bueno, en la región norteamericana. Es un esta, eh, particularmente la sección mexicana es un espacio de ámbito nacional, y una de sus características es que nace como un proyecto amplio, con una definición democrática y de compromiso de lucha por la defensa de la educación pública, laica y gratuita en todos sus niveles. Es decir, en la coalición no solo convergen profesores de educación básica, sino también profesores de educación media superior y educación superior. Eh, particularmente tenemos, por ejemplo, en el caso de la educación media superior, profesores del de Sindicato de Trabajadores de la Educación Media Superior de la Ciudad de México, profesores de bachillerato, y bueno, en el caso de la educación superior, profesores de la, de la UNAM, de la UAM, de la UACM. Este es un espacio, al menos hasta donde conocemos, ¿verdad? a lo mejor aquí nos encontramos una nueva, una nueva organización similar, es un espacio único en el tiempo, por sus características, pues nace como un proyecto amplio, pero con una clara definición democrática, como lo decía, no es un proyecto con una orientación política partidista, aunque, bueno, este, convergen compañeros que simpatizan particularmente con perspectivas de izquierda, tampoco es un frente sindical, sino eh, ni una corriente sindical, en realidad es una instancia de trabajo, de análisis, de elaboración de propuestas y de acciones, e impulsan la lucha de muchos otros por la defensa de la educación pública. ¿no? Es decir, eh, en ese espacio, que es una especie como de asamblea, donde se reúnen a reflexionar un poco las problemáticas, es un espacio que se vuelve después una instancia de solidaridad política, de acción, o también de propuestas para este, la defensa de la educación pública. ¿no? Por ejemplo, en el caso del proceso de la pandemia, eh, la coalición trinacional lanzó eh, una campaña que como nombre tenía, que la educación virtual no te desconecte. ¿no? Y era un poco la discusión muy, muy desde la perspectiva de lo que estábamos discutiendo aquí en México, que la propuesta de educación virtual que había propuesto el gobierno mexicano, eh, en realidad no respondía ni a las necesidades educativas del estudiantado, ni recogía las propuestas ni los planteamientos que los profesores, particularmente de educación básica, habían tenido a lo largo de los años este, para responder a las problemáticas educativas, ni... Este, se contaba o se contemplaba las condiciones educativas de las poblaciones rurales, de los propios este, eh, profesores o incluso de los, este, de los estudiantes. ¿no? Y en esa misma lógica, bueno, se plantean una serie de acciones, este, se, se hizo una campaña de cartas al gobierno federal, se hicieron una serie de, de reclamos y, bueno, continuamos con esa campaña, aunque en los últimos meses ha estado un poco parada. ¿no? Estas este proceso de discusión, este proceso de análisis, decanta no solo en discusiones virtuales o en discusiones públicas, sino en algunos documentos que se presentan a los diferentes movimientos sociales. ¿no? Eh, junto a ello, la coalición colabora con la Red Social para la Educación Social en las Américas, la Red CEPA, eh, y bueno, algunos compañeros de la coalición participan del esfuerzo este, editorial que tienen como revista de intercambio, me parece que una compañera vino hace rato a entregarles algunos números en la sesión de la mañana, y bueno, este es un espacio que se erige como un espacio de reflexión, de análisis y de propuesta política, ¿no? es un espacio que como principio tiene defender y fortalecer la educación pública, establecer acciones trinacionales, es decir, en este proceso de intercambio con sindicatos y profesores de otros países, se establecen acciones o campañas internacionales que permitan eh, fortalecer las luchas que están desarrollándose a nivel internacional entre los diferentes sindicatos. Además, por sus propias características, tiene una fuerte vinculación con el movimiento social democrático, no solo a nivel de la región de Norteamérica o de lo que se llama la región Norteamérica, aunque nosotros no compartimos mucha esa visión, este, sino que también con profesores de países como Chile, Ecuador, Argentina, etc. ¿no? Otro de los elementos que se plantea es luchar contra la privatización educativa, monitorear e intercambiar información sobre los tratados internacionales y su incidencia este, en, la, en el sector educativo, y establecer redes de solidaridad, así como impulsar alternativas al modelo educativo, discusiones este, de conocimiento común, defender los derechos laborales y defender el derecho a huelga. ¿no? Eso es como un panorama general de lo que es la Coalición nacional en Defensa de la Educación Pública. Paralelo a ello, eh, hay una propuesta que tiene unos años recientes, perdón, que se ha llamado la Central Continental de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que esta propuesta surge como producto de un intercambio educativo, pedagógico y político-cultural entre educadores de diferentes partes de, la, de América Latina y que formalmente se planteó este, o inició esta discusión en 2006 en el marco de un Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura celebrado en Michoacán, específicamente con compañeros de la CENTE. Eh, ahí se acordó lanzar una invitación para asumir el desafío de avanzar hacia la construcción de una central de trabajadores y trabajadoras de la educación este, a nivel continental, bajo un poco lo que ya también se venía, es, o lo que hemos venido discutiendo en la parte de la coalición, aunque la coalición no forma parte de la central, es, este, hay como un paralelo ¿no? en, en las discusiones que se han venido sosteniendo, ¿no? Parte de lo que se ha planteado es que, bueno, las políticas neoliberales en educación, o como se habla comúnmente de políticas neoliberales, han venido avanzando paulatinamente en nuestro continente de manera eh, diferenciada y sistemática, ¿no? Eh, si bien podemos leer que hay una serie de planteamientos generales con relación a la currícula, con relación a las condiciones de trabajo, con relación a la formación y desarrollo docente, que de alguna manera compartimos a nivel continental como problemática, es cierto que su implementación y desarrollo tiene diferenciaciones a nivel nacional. Eh, también consideramos que parte de este proceso no solo tiene que ver con el sector educativo, es, es decir, rebasa el sector educativo. Partimos de la idea de que todo proceso educativo viene con una matriz política y en esa lógica la matriz política pone a discusión elementos como la dimensión del poder, la dimensión por la, de la lucha por la emancipación y la disputa por lo que, bueno, escuchaba en, en la mañana en una mesa anterior, la disputa por las narrativas o por la comunicación hegemónica y en ese marco, eh, cómo se perfilan o cómo se construyen no solo el modelo de ciudadanía que responde el proyecto educativo, sino también eh, los elementos de horizonte social, de democracia, de tipo de representación política. En esa lógica es que también recuperamos la discusión por este, entender cuál es el papel de la relación educación-estado y sociedad, y cómo estas determinaciones neoliberales de alguna manera han venido transformando las formas en que participa la educación y los trabajadores, y esta renuncia a la mediación que tenía el Estado antes del proyecto neoliberal, que era este, un poco mediado por las dimensiones keynesianas y que con la llegada del neoliberalismo se renuncia a eh, esta mediación a través de políticas laborales, y que hoy vemos cómo las condiciones de trabajo, particularmente en el sector educativo, pero no exclusivamente, poco a poco eh, reduce o elimina los derechos sociales, ¿no? el caso del derecho a la salud, el caso, el, el caso del derecho a la pensión. En esta misma lógica es que la discusión que se ha venido perfilando para construir eh, la central continental, que sigue en un proceso preparativo pero que plantea su primer congreso rumbo a agosto de este año, es que el neoliberalismo ha desplegado de una estrategia de recolonización y contra insurgencia imperial. ¿no? Parte de lo que se hace es que, algo que hemos visto desde las discusiones que tenemos en la central, es que hay una fuerte cargada hacia, los, hacia el sindicalismo y particularmente hacia el sindicalismo educativo. Una, por su horizonte o por su tamaño que tiene de nivel nacional, y la otra por su referencia, por decirlo de alguna manera, moral e intelectual, que de alguna manera representa en las comunidades. ¿no? Un poco pensando ya más en la matriz eh, de que pasa en México, es que el horizonte de participación de los trabajadores de la educación básica en México no solo tenían que ver con ser profesores, ¿no? sino tenían que ver con ser líderes comunitarios. Este, líderes, eh, populares o campesinos, ¿no? compartir procesos de organización estatal, de organización administrativa y que en el proceso de las políticas neoliberales ha venido un proceso de merma hacia los sindicatos y de reducción incluso de la planta docente. Esto que se ve a nivel de la, de la educación básica en la educación superior, bueno, tenemos más evidente que las condiciones de trabajo han, este, se han mermado aún más. ¿no? El proceso de trabajo docente hoy, eh, particularmente en esta universidad, tenemos que el 70% de los profesores son hora pizarrón, ¿no? Eh, y bueno, eso también abre un debate en cómo se articulan las luchas en defensa de la educación pública, cuáles son los mecanismos para articular a las mismas y qué demandas se siguen manteniendo en el tiempo pese a la llegada de gobiernos democráticos, ¿no? Una parte de lo que hemos venido discutiendo, por ejemplo, es el derecho a la educación va de la mano del derecho al presupuesto educativo suficiente para ampliar la cobertura, que pareciera que cuando hay cambios gubernamentales estos horizontes se pierden. Otro elemento que nos parece importante reconocer o re, recalcar de las discusiones que se han venido teniendo es el papel de la educación como herramienta emancipa, emancipatoria. ¿no? Eh, si bien es cierto que se, han, se ha hablado de los mecanismos de inclusión, de educación emocional, o educación psicoafectiva, eh, o este, elementos como eh, la dimensión de los contenidos, solo como ciudadanía, también es necesario que la educación esté anclada a cuál es el proyecto de desarrollo social que, que se tiene. ¿no? Eh, hay una discusión que, por ejemplo, está anclada a las discusiones ambientalistas de protección al uso de los recursos naturales, pero… Eh, se abre también la discusión que parte del uso de los recursos naturales han sido los elementos de desarrollo económico de las grandes potencias y han sido los elementos de anclaje y dependencia para este, los gobiernos latinoamericanos. En esa lógica también la educación tiene que asumir cuál es el sentido de desarrollo, el sentido económico al que está pensando, sin descuidar todos estos elementos humanísticos, filosóficos y de desarrollo del sujeto que este, deben de concentrarse. La última parte, que tiene que ver ya con la propia propuesta de la Central Continental, tiene que ver con una tesis que parece obvia, o una idea que parece obvia, pero que de pronto se pierde este, en la discusión de los movimientos sociales, que es la necesidad de la articulación global. ¿no? Si bien eh, hasta hace unos años las políticas keynesianas permitían de alguna manera amortiguar los efectos de la globalización, hoy eh, el desarrollo propio de la globalización ya no da para articulación de soluciones locales. ¿no? Y si bien el capitalismo y particularmente el modelo de acumulación neoliberal tiene estas políticas que, como decía al inicio, están pensadas y articuladas este, en todos nuestros países de manera diferenciada, pero como un proyecto sistemático, la central continental se plantea la necesidad de que los movimientos sociales, particularmente los movimientos, con, los movimientos en defensa de la educación y los sindicatos, planteen una propuesta de defensa de la educación pública articulada y continental. Entonces, esa es un poco la, la idea de estos dos elementos de resistencia que siguen pensándose, parte de lo que está pensado en las discusiones que se han venido sosteniendo, es la necesidad de estos instrumentos para difundir por lo menos las discusiones y abrir el debate de los problemas en defensa de la educación que están puestos, ¿no? Que tiene que ver con instrumentos de comunicación, que tiene que ver con instrumentos de reflexión y con formas de articulación no… Este, generalmente horizontales, sino, bueno, sí buscar mecanismos de acción y respuesta inmediata que a veces este, rompen con unas lógicas este, más horizontales. ¿no? Entonces, es un poco la discusión que está abierta y, bueno, igual es importante, creo, que, que se conozca. Gracias. Agradezco a Rodolfo también por eh, tener justo el tiempo. Eh, bueno, nuestra sesión de eh, experiencia, de mesa de experiencias, eh, de, tendría espacio hasta a las 16, pero como es una sesión de experiencia, creo que es importante abrir al público para que eh, puedan hacer preguntas. Y solo con el tiempo de 10 minutos, ¿sí? Para cerrar. Porque a las 16.30 empieza una otra mesa con esta misma sala y con este mismo fórum. Entonces, eh, creo que son eh, dos distintos países, de diferentes países, pero eh, con experiencias que eh, corroboran con las discusiones que eh, se hicieron hoy por la mañana, ¿no? que trajeron para nosotros eh, tanto... Rodolfo de México, que trabajó también con la cuestión que el profesor Rodolfo eh, menciona, de la formación en educación superior y el acceso a educación. Es algo que tiene que ver con la discusión que hicimos por la mañana. Y también de las experiencias de formación de educación popular, como Lina y Rosana Trosera. Y Davis con la experiencia de vínculo, no, como dijo Lina, no solo construir puentes, pero también cambiar la universidad, cambiar la universidad para que acoja trabajos y proyectos como esos. Entonces, eh, con eso abro a, a los eh, participantes, en caso quieran hacer preguntas, comentarios, dudas, a los ponentes. ¿Alguien? No, ningún. Bueno, si no hay preguntas, eh, podemos entonces… Eh, ah, Juliana, por favor. <risa> Gestionar el tiempo, ser <risa> profesora y mamá. Una pregunta para Sí, por favor. Pues va vinculada a este, este aprendizaje necesario desde la academia. Eh, Todo lo que precisamos transformar en no el interior de las universidades, de los centros educativos, para fortalecer. Né, os processos de transformação social, especialmente esses processos encabeçados pelos grandes movimentos, pequenos também, né, pequenos e grandes movimentos. É, sim, o Brasil tem um, uma luta diferente, no sentido de que essa aliança histórica da academia com os movimentos sociais permite também uma transformação grande da rede pública né, de de educação. É, isso não acontece em muitos países. né? É algo mais ou menos singular no Brasil. Então, a pergunta é o que é necessário transformar na academia, nas universidades, para que é, possamos realmente né, fortalecer esses processos a partir dessa frente, né? Desse desse campo de trabalho, sendo que são muitíssimos... Por favor, pero eh. gracias. Eh, bueno, yo participo en un proceso en México que es el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior y llama mi atención en general que los debates se centran siempre en cómo transformar la educación dentro de la educación, es decir, el currículum, las necesidades, sacar la educación de las escuelas hacia las comunidades, y por otro lado, estas experiencias de educación popular donde son las comunidades, los procesos sociales de movimientos que construyen sus propios procesos educativos. Pero la lucha, por ejemplo, que nosotros damos aquí en México hace 15 años tiene que ver con, este, uh, recupero aunque no es lo mismo, esta idea de puente. Es decir, no, no necesariamente pensar que estos sectores excluidos de la sociedad tienen que construir, bueno, claro que está bien, es, es, es, es admirable, es maravilloso, son eh, ejemplares la, la, las, las experiencias de educación desde los procesos, el proceso del movimiento de los sin tierra, por supuesto que es espectacular, pero si pudieran hacer una reflexión sobre esta otra parte, es decir, la universidad, que en, en su propia construcción, esta universidad que rechaza al 90% de los aspirantes que buscan un lugar, que presentan el examen para poder ingresar, ¿qué, qué responsabilidad tienen las universidades en este sentido de ampliación del derecho?, como un solo proceso y los movimientos, no, o sea, no los movimientos dando sus propios procesos educativos y las universidades discutiendo en su propio mundo, sino cómo la ampliación del derecho supone ampliar también la universidad formal, eh, académica, eh, para estos otros sectores excluidos. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, creo que a pesar del horario… La segunda pregunta, incito también a Davis Lina. Entonces, podemos empezar con... Tres minutos, por favor. Sí. Ah. Tiempo de 15 minutos para cerrar la sesión. Ok. Buenas tardes para todos. Un saludo para la paisana de Colombia, no soy mexicano, eh, me encuentro aquí por casualidad, vine a visitar la universidad mexicana, aparte de que soy nacionalidad colombiana, soy venezolano. Okay. Vi mucha diferencia, comparto lo de la amiga, eh, son pensum personas que tienen que presentar pruebas para ingresar a la universidad, Qué cosa de es que Venezuela tenemos un estudio más amplio, o sea, no hay tantas tranca para uno poder estudiar. Me pareció muy interesante la exposición, más la parte de la intervención del amigo brasileño en la modificación y ampliación de la parte agraria, y la intervención de la amiga en la parte ambiental. Mi pregunta es para todo, y un análisis, para poder nosotros modificar y llegar a ese, a ese momento de que los estudiantes puedan tener la idea de las modificaciones que se quieren requerir, hay que tratar mucho lo que se llama el pensum de estudio. ¿okay? El pensum de estudio y la modificación de las leyes, la parte legislativa. Pueden llegar a una conversación, se puede hacer muchos consejos, muchos debates pero mientras que no se haga los cambios de pensum de estudio y no haga las modificaciones legislativas en las leyes, no, van, no creo que pueda llegar a la parte de los estudiantes. La pregunta es, ¿cómo sería su trabajo para llegar a eso en la parte legislativa, para modificar las leyes, modificar los artículos, para que ahí puedan llegar a los estudiantes. Hay representación brasileña, representación mexicana y representación colombiana. Entonces la pregunta es, ¿han llegado el debate a llevarlo al Congreso o a llevarlo a la Asamblea para poder modificar los artículos agraria y ambiental y poder modificar los pensos de estudio para que ahí sí el estudiante pueda llegarle la información que ustedes puedan llegarle. Sí, bueno, yo creo que partiendo un poco de la pregunta que hacía el compañero último, a mí me parece importante que si bien la academia me parece importante como un elemento cultural que ayuda a explicar el mundo, que desde las propias perspectivas y posturas esa explicación del mundo incide en la realidad, creo que en muchos sentidos esas explicaciones se quedan ahí. La otra parte tiene que ver con una dimensión política. ¿no? O sea, yo creo que lo que han hecho los compañeros del MAIS durante mucho tiempo es importante porque no han renunciado a una demanda que sigue siendo una demanda en defensa de la educación pública, que es la cobertura. Y en esa lógica de la discusión de la cobertura, pasan una serie de matrices o de preguntas que están este, por encima del sector educativo, como decía, tiene que ver con la visión presupuestal, tiene que ver con el diseño de la educación, tiene que ver con el diseño de la currícula, e incluso en un horizonte más amplio tendría que ver incluso con el diseño de los espacios, con las formas en que aprendemos no solo lo que aprendemos, sino las formas relacionales en las que está construida la universidad, la escuela, etc. ¿no? Y en eso es parte de los aportes que la educación popular han tenido y que de alguna manera nos han presentado experiencias importantes. ¿no? El caso de los compañeros de la CENTE ha sido fundamental. En el caso de la propia discusión eh, legislativa, creo que pasa exactamente por lo mismo. Hoy en México hubo modificaciones al artículo tercero y a la Ley General de Educación Superior, y pese a estar este, un gobierno que se decía o que se dice democrático, las modificaciones no pasaron, al menos en el sentido que las propuestas en defensa de la educación venían sosteniendo en los últimos 30 años, y que este, siguen manteniendo en muchos sentidos una matriz neoliberal. Entonces, eso de la transformación legislativa, al menos desde donde... Yo explico, o desde donde yo me puedo explicar las condiciones, tiene que ver con una matriz política, con una matriz de organización y con una matriz de disputa por el poder, que creo que ahí sí transciende la dimensión educativa, pero no está exenta de ser partícipe de ella. Las cuestiones podrían ser organizadas un nuevo panel para que pudiésemos aprofundar. É, mas de forma muito breve dizer é, que no Brasil, enquanto nós estamos falando né, das relações com as universidades, processos muito específicos de graduação e pós-graduação, de lideranças, quadros das organizações populares, nós temos ainda milhões de brasileiros e brasileiras que ainda não são alfabetizados. Então, a luta ela é mais profunda do que apenas para um nível de escolarização. Né? Nós somos como 210 milhões de brasileiros e brasileiras, e temos aproximadamente 13 milhões destes que não sabem ler e escrever, sem falarmos de quem né, são os analfabetos que sabem os códigos, mas não têm a interpretação. Então, nós vivemos uma situação educacional, para não falar das outras questões, mas muito, muito complexa no, no nosso país. Então, falando isso para dizer né, que a nossa luta deve ser desde a educação, do processo de alfabetização da educação básica, ao nível superior. A educação infantil também é outra situação, né, assim como a educação básica como um todo. É, da relação né, que temos vivenciado, especialmente desde 1998, né, nessa relação do MST diretamente com as instituições de ensino superior, é, por conta de um programa específico para os camponeses, indígenas e quilombolas, indígenas nem, nem é, é dos ribeirinhos e dos, dos quilombolas, enfim, da agricultura tradicional, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, nas áreas de reforma agrária. Nós temos ampliado, mas ainda é muito pouco isso que a companheira disse. Né? É, não é universal, né? e essa, esse processo de exclusão, né, através do vestibular, da seleção, né, isso é muito forte e deixa a classe trabalhadora fora do, da universidade pública. Porque daí a classe trabalhadora vai estar na universidade privada, porque trabalha o dia todo para pagar a mensalidade de universidade pri privada enquanto, né, a, os filhos da burguesia estão nas universidades públicas porque têm condições melhores, né, numa educação básica inclusive que proporciona estar numa numa universidade pública. E no Brasil, as universidades públicas são muito melhores, muito melhores do que as privadas, né? E outro dia estava ouvindo de um outro professor que é mais fácil abrir uma universidade no Brasil pela legislação do que abrir uma açougue, uma carniceria por conta da legislação sanitária que é muito, muito mais rigorosa do que no processo educacional que é formar sujeitos, formar, né, sujeitos humanos. Enfim. Então há um, um um debate muito forte né, de como que o, que, que os movimentos populares que estão nessas experiências das universidades podem contribuir para que a universidade também possa fazer a sua transformação, vamos dizer assim, a sua atualização, ou as suas reflexões, assim como a universidade também contribui para que os movimentos populares possam pensar né, uma, essa forma de de construção de conhecimento nessa relação né, da teoria e da prática. Não é simples, temos muitas convergências, mas temos muitas divergências também no processo. né a professora Silvia a professor Davis sabe o que significam as questões postas e o debate que fazemos no Conselho Territorial, porque... Nós, enquanto movimentos populares, temos uma determinada visão, enquanto a instituição de ensino tem outra. E não é um problema da professora Silva e do professor Davis. A universidade tem uma lógica de funcionamento que não é a mesma lógica dos movimentos populares. É. E nós não vamos alterar isso do ponto de vista é, institucional, assim como também não vamos alterar o que é da lógica dos movimentos populares. Então tem que haver um consenso para ver essa parceria e um entendimento. Isso tem a ver com o currículo, isso tem a ver com, né, com o que priorizar dentro de um programa de estudo, enfim. A gente tem dito né, no MST de que, de fato, há um estranhamento quando estamos né numa parceria, seja de graduação de pós-graduação. Mas esse estranhamento ele tem um, um consenso que, no processo, vamos construindo permanentemente. Né? É bem... Bem profunda essa questão que deveríamos ter mais tempo para debatê-la. Obrigada. Obrigada, Rosana. É, talvez é, na sessão final daqui a pouco, às 19, para discutirmos, né, as proposições deste fórum. bueno graças, Rosana, e passa a Alina, por favor. Sim, sí, pois pues muito rápido. Eh... Bueno, pues es claro que la universidad, con lo que preguntaba la, la compañera, pues es una institución hegemónica occidental, ¿no? construida desde esta matriz colonial, patriarcal, eh, y creo que allí hay como varios esfuerzos de agrietar eh, esta universidad como institución hegemónica, y por eso también en la presentación eh, les contaba que hablamos como de múltiples academias, ¿no?, eh, por ejemplo, desde la maestría en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad, muy parecido al programa de la Universidad de la UNESP, eh, las personas tienen que estar involucradas en movimientos sociales, en colectivos, colectivas, ¿no? en este trabajo, eh, pues vinculado a procesos comunitarios, para poder ser como aspirantes y poder que haya como esta relación. Eh, entre las grietas que se pueden generar en estas academias pues, occidentales y hegemónicas, pero pues también hay como múltiples esfuerzos, por ejemplo la Universidad de la Tierra, la Universidad del Buen Vivir, eh, ayer nos comentaban de la Universidad de la Diáspora Africana desde un proceso cubano, ¿no? entonces también como todos estos procesos que pues, pueden surgir también desde los movimientos sociales para pensar que eh, pues, es necesario sacar la educación, de la escolarización y de la institución hegemónica también que es la universidad. Eh y pues eh, rápidamente también por ejemplo eh, con la pregunta que pues qué haces bueno no tengo así como particularmente qué reformas ya lo decía aquí pues Rodolfo pero también pensar que mmm, lo jurídico pues es una manera más de eh, apostarle a estos cambios no entonces eh, por ejemplo particularmente estamos llevando también el proceso desde desde la organización del SEMDA de los amparos contra el tren Maya no entonces sí pues está el tema del del amparo jurídico y es una manera, es un frente más, pero no es el único. O sea, sabemos que lo jurídico también desde el, de, desde el derecho hegemónico y occidental, pues no nos va a poder resolver todos los problemas, entonces, pues sí apostarle a todos los frentes, ¿no? A lo jurídico, a lo ambiental, a que otros procesos, que otras maneras de, de, de generar las herramientas también de defensa desde los territorios, ¿no? Y creo que esa también es la apuesta eh, que se presenta en esta mesa, ¿no? O sea, como mo mostrar la multiplicidad de maneras para apostarle a estas otras formas de educación, ¿no? Entonces, creo que pues desde allí vamos caminando, ¿no? O sea, si bien si lo jurídico pues es una manera pues apostarle como a las demás no creo que por ahí dejo como para aportar bueno eh, pienso que voy a intentar bien rápido objetivamente eh, contestar contestar uh, las la dos cuestiones la primera sobre la ampliación al acceso a la universidad eh, en Brasil tenemos una una experiencia muy importante que es las políticas afirmativas uh, para las cotas uh, para los negros y para los que estudian en las escuelas públicas. Hoy, eh, más de 50% que están entrando en las uh, universidades vienen de las escuelas públicas. Entonces, eh, por supuesto que no es suficiente, no tenemos vagas suficientes, por, pero en el gobierno anterior de Lula y de Dilma, hubo una gran ampliación uh, del número de vagas en las universidades públicas y las universidades públicas eh, se uh, distribuyeron por el territorio, sobre todo en la interlandia del territorio brasileño. Entonces, mucha gente que no sabía uh, cómo uh, eh, llegar a la universidad hoy uh, tiene condiciones de entrar a la universidad. Eh, aunque este gobierno intenta cambiar toda esta realidad que se amplió para una gran mayoría eh, de la población que no había uh, cómo entrar en la universidad. Por supuesto que esto no es suficiente, tenemos que ampliar mucho más de lo que tenemos hoy. Eh, por el otro lado, también no adianta eh, ampliar las vagas si la universidad continúa siendo una estructura de reproducción de esta lógica de producción de conocimiento, que es una, una, una lógica de conocimiento eh, eh, orientada para producción de mercancías. Entonces, tenemos que pensar, ampliar la universidad, pero tenemos que pensar el cambio de la universidad y su objetivo principal. Gracias, Davis. Bueno. Así cerraremos la sesión, agradeciendo a todos y todas y todos uh, por la presencia, a Rodolfo, Rodolfo, Rosana, <laughs> Lina y Davis uh, por la, uh, compartir, né, por compartir vuestras experiencias con nosotros y seguimos en el foro con una otra sesión en cinco minutos. Gracias a todos.